lamentablemente este tweet ha generado una serie de alarma y de pánico asegurando que una nube desde Chernobyl, una nube radioactiva, se dirige a América eh, con una alta radioactividad lamentablemente este tweet es inexacto y aunque ya tiene miles de me gusta y de retweets pues es una información totalmente alarmista y que no tiene nada que ver con la realidad pero lamentablemente está generando una serie de búsquedas en internet y ya es una tendencia en varias redes sociales. Hay que recordar que no viene de ninguna fuente especializada, es decir, no es una fuente acreditada en la materia, ni de energía nuclear, ni, ni es un medio de noticias. Es un tweet bastante alarmista. Vamos a ver de dónde viene toda esta información. Para empezar, eh, veam veamos la nube, la nube naranja de esta nube de, de esta detección de radiación de isotopos. Las estaciones, la RUP-54 y la RUP-61, se encuentran al sur de estos países escandinavos y al norte de la Unión de Rusia, lo que antes era la Unión Soviética. Y más al sur, al centro de Europa, está Chernóbil, es decir, está bastante lejos. Vamos a ver de nuevo el tweet con la aseveración que viene de Chernóbil. Chernóbil está más o menos por aquí, o sea, no tiene nada que ver. Y revisando eh, la alarma oficial, que es de Lesina Cervo, una autoridad en la detección de pruebas nucleares, él está especificando que los isótopos eh, no son perjudiciales para la salud humana y que la posible región fuente de la detección se muestra aquí, al sur de estos países de Europa y se los vamos a mostrar como a través de Gizmodo, se viene, pues, especificando y siendo más exactos con la información. Entonces, se midieron niveles muy bajos de las sustancias reactivas, y aquí especifica cuáles. Los niveles medidos son tan bajos que no representan un peligro para el medio ambiente. Y aquí vuelven a citar esta autoridad en pruebas nucleares. Y bueno, pues, es, es muy triste que se haga este tipo de aseveraciones. Aquí hay otra fuente, también especificando, esta es una fuente autorizada, que dice, se midieron niveles muy bajos de radioactividad, ningún peligro para el medio ambiente. Entonces lo que hace este tweet, pues es generar alarma, eh, lamentablemente mucha gente cree que esta nube de Chernobyl, que no viene ni de Chernobyl, viene de otros lados, es, es peligro, entonces pues, hay que tener cuidado con estas aseveraciones, porque pues, solamente generan... Eh, alarma, zozobra y es algo bastante irresponsable difundir algo así y aquí para rematar les vamos a decir la posible región fuente de la anomalía la mayoría de la cual era territorio dentro de Rusia aunque también de partes de Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega es decir, esta nube radioactiva no solamente puede venir de Rusia sino de, de Dinamarca es decir, es eh, no tiene nada que ver con, con Ucrania, que está por esta parte, y con Chernóbil eh, que es bastante irresponsable, que solamente se hizo para alarmar. Si ven más información así, por favor, compártanlo, porque pues, entre terremotos y nubes del Sahara, todo se ha estado exagerando en este contexto del 2020, y puede generar alarma, y sí le puede afectar a muchas personas. Hay personas que sí se lo pueden creer, y que pueden estar pues, con mucho pánico eh, de una manera muy, muy irresponsable por este tipo de informaciones. Pues bueno, gracias por apoyar nuestros videos. Ya vamos a llegar a las 100,000 visitas mensuales. Y desde que reactivamos este esfuerzo, y pues muchas gracias por los likes y los comentarios.